Se han analizado los hechos, se han analizado las pruebas, también el informe presentado por la médico forense y el Ministerio Público ha dispuesto a la imputación formal por el delito de infanticidio. El Ministerio Público pide la detención preventiva en San Pedro y Calauma para los padres acusados por el infanticidio de su menor de dos años, quien aparentemente falleció producto de asfixia. La madre cubrió al menor con una frazada mientras lloraba. El informe forense establece que la causa de la muerte ha sido un traumatismo encefalocraneal. ¿Se lo golpearon? Eh, presumiblemente ha habido un golpe y eh, los efectos de ese traumatismo encefalocraneal ha eh, sido en particular un vómito de parte del niño y con ese vómito se ha broncoaspirado. La declaración que le ha dado es que habría llegado después de trabajar y que lo había, habría encontrado al, al niño y que presumiblemente las, la, la mamá del niño habría, lo habría asfixiado. Sin embargo el informe realizado por Medicina Forense dice eh, una situación totalmente diferente. Y a, a la fecha ya contamos con una imputación formal en contra de la adolescente con responsabilidad penal. Las medidas cautelares se van a llevar también hoy día a las 11 y como verán existe reserva en las investigaciones. El padre quien ayudó a enterrar el cuerpo del menor señaló que ambos están arrepentidos por este lamentable hecho. Actualmente la madre tiene siete días de embarazo. No, pues yo, yo me esperado, he tratado de reanimarlo, he hecho primeros auxilios, le he dado respiración de boca a boca, he tratado de animarlo, he gritado, no me han escuchado los vecinos, más bien si me escuchaban tal vez no me estaba pasando eso, si hubiese venido la ambulancia normal, he yo, yo está mi declaración, yo le he dicho la verdad, yo lo, él, ella lo había enterrado, yo le he dicho que yo he enterrado, pero no, ella lo ha enterrado, yo me he ido a tomar, borracho y llegado. ¿Y dónde está el hecho? No, lo he llevado al cementerio, no. Mentirosa, no Lentero ahí, donde tienes que trabajar ahí, al frentecito trabajo. Entonces, ¿cómo puedes? Pucha, ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué Yo a... me he empezado a desesperar, ya venía mi papá y yo he tenido que sacar siempre. Yo, yo le he sacado. El padre, quien denunció a su hijo y a su nuera por este crimen, señaló que no tenía otra opción, porque este tipo de hechos no deben callarse. Yo ya estaba decidido para denunciar, porque yo no puedo permitir que un niño muera sin... Yo no puedo a nadie, señor, a, mí, a nadie, sea, quien sea. Por eso que, que, que, hasta yo Si se no se yo ¿Se La madre acusada por este crimen tiene 17 años. Según cuenta el nuero, esta está sola y no tiene a nadie. Bueno, ella eh, está um, afectada, no refiere nada, está en shock. Eso es lo que he podido percibir en la audiencia de declaración informativa que le tomé el día de ayer. Estamos en investigaciones todavía. Como verá, hemos tenido un poco tiempo para las investigaciones y vamos a ahondar las mismas. Y eh, durante las investigaciones ya se verá pues es extremo.